Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a mi página de Facebook, Joana, el blog. Gracias a los que se han estado conectando, a los que se están uniendo y que están compartiendo. Mil gracias de corazón, espero que tengan una excelente noche, un jueves, ya casi ya viernes. Pues tranquilo, espectacular, están pisteando, tomen tranquilamente. Eh, ya saben que si toman demasiado, pues usen conductor designado o usen un Uber, Didi, yo qué sé yo. Y pues... Espero estén bien, recuerden eh, darle like, si no, te has dado, si, no has, si no le has dado like a la página recuerda darle like y pues vamos a empezar con el tema de esta noche, que me lo pidieron de hecho especialmente porque nunca me he hecho un cambio en mi transición como mujer transgénero, eh, porque nunca me he hecho una operación, un tratamiento hormonal, eh, a qué se debe, voy a dar mi opinión por qué y pues consejitos, unos consejitos que pienso que están, no, están, no están de más darlos. Y pues saluditos, buenas noches. Hola Karina, saludos, buenas noches, Lina Santos, saludos hermosas. Qué bueno que están aquí acompañándonos, compartan la transmisión. Y pues empecemos con el tema bien padre, bien nice. Recuerden que si están tomando, tómense una copita, un cafecito, una huida de jamaica, qué sé yo, pero tómense algo, come un cigarrito para que... Disfrutemos de esta linda y amena noche. Pues bueno, fíjense que yo en lo personal, eh, nunca me he hecho un cambio porque siempre he pensado que es algo que hay que hacerlo con mucha responsabilidad, empezando por un tratamiento hormonal. Eh, pienso yo, bueno, en, cuando yo recién empecé en aquellos años, hace como un año atrás yo creo, <risa> este no había tanta información, era como que llegaba y se decía una chica, tómate eso y tómate aquello y vas a ver bien padre y compras tus anticonceptivos, se los tomas y te haces el cuerpo de mujer y bien suave. Pero nunca me dio confianza, nunca vi malas reacciones, pero no fue como que, como que no me entró la cosquillita de, de hacer esas cosas. Entonces, eh, no había la información necesaria, no lo hice, pasó el tiempo y fueron cosas que no me llamaron la atención en su momento, eh, el tomar hormonas yo miraba que compañeras lo hacían y les crecían los pechos cambiaban mucho la verdad algunas yo, algunas me dejaban pendeca porque cambiaban espectacular la verdad otras pues la verdad las tomaban no dióxida pero pues seguían comprando con la esperanza de que les creciera aunque sea un poquito el peso que importa tengo 30 hermosa tengo 30 y cuando yo empecé en esto fue hace 11 años tenía 18 y y pues yo me acuerdo que las chamacas nomás me decían, tómate la letra que pase el descansa, la que me decía, tómate, hay unas pastillas conceptivas y con eso y listo. Tú échate el ponche de paquete de pastillas Y pues no, nunca, nunca, pues no, nunca fue como que, como que de, de andar en ese revuelo, de hacer esas cosas, no. Yo andaba en otro mundo, en la pisteadera, y el escándalo, ya sabes. El que vámonos todas a la copita y nos hacíamos como 15 travestis al, al antro, y alguien bien padre. Eran momentos espectaculares, pero es otro tema. Eh, entonces, pues nunca me entró esa cosquilla en base a las hormonas. Al tiempo me empezó a dar cuenta, empezó a descubrir, empezó a investigar, se empieza a abrir más el tema. Y me doy cuenta pues que tienes que acudir a un endocrinólogo, que tienes que eh, llevar un proceso, que ellos te mediquen para que tengas un, una transición medida eh, correcta en base a tu a tu cuerpo a, o como, a como usted no sé qué sé yo, análisis, desconozco esos temas, no, no los conozco muy bien, no son muchos de mi interés. Eh, siempre he pensado que hay que estar conformes, pues yo sé que muchos muchas de nosotras pues sí sienten como que un poquito ese pues ese eh, rechazo en muchas partes de nuestro cuerpo cuando nos sentimos identificadas con el sexo opuesto y es válido, es muy aceptable, y la verdad es que eh, se debe respetar cada pensamiento, eh, yo conozco, yo he visto muchas eh, transgéneros ya que he visto sus testimonios cuando se van a hacer el cambio, y realmente lo hacen porque ellas al verse al espejo sienten una, una como una, se reprimen, es como, eh, no sé cómo decirlo, pero no se, siente, no se sienten bien conmigo misma, no se sienten satisfechas con tu cuerpo. O sea, necesitan realmente ese cambio. Y, y otras no. Como en mi caso, realmente yo nunca me quitaría el pito. Es, con eso hago feliz, ¿no es cierto? <risa> no, o sea, simplemente es que yo me veo al espejo y yo veo mi cuerpo y yo me amo como soy, yo me acepto como soy. Yo estoy eh, agradecida con lo que la vida me ha dado, con lo que Dios me ha dado. Eh, pienso que es muy importante saber lo que quieres, saber para dónde vas a llegar, saber qué es lo que vas a hacer de tu vida, tomar tus decisiones bien puestas. Más que nada, cuando tomas una decisión como esta, es una decisión que, que tienes que ser bien, bien precisa, constante, tienes que tener huevos también para hacerlo realmente, eh, y no es un juego. Eh, yo me acuerdo que años atrás miraban a chicas que tomaban pacientes a los pendejos, se inyectaban a los pendejos, no es un juego, el tomar monas no es, ay sí, me tomo 15 anticonceptivos y pues ya, bien padre, me crecen las bubis poquito y como quiera. No, no es así. Eh, hay que ir un endocrinólogo, hay que a citas médicas. Eh, no lo tomen al juego, no lo tomen a la fácil por, porque no hay la economía o porque quieren llegar rápido a ese proceso. Créanme que, gracias a Dios. A que yo nunca seguí el rollo tanto en ese aspecto y tanto en muchos, aquí sigo viva, la verdad. Muchas eh, de mis compañeras pues, han quedado en el camino por muchas situaciones, eh, pero sí hay que ser más responsables con uno mismo, ¿no? Saluditos, Angélica Sánchez, una amiguita de ¡Uy, la primera conmigo en la primaria. Ay, qué padre, hace mucho que no la veo, hermosa. Conozco varias, la verdad sí conozco varias, eh, realmente es un proceso que necesita tratamiento, que necesita seguimiento, que no es algo que uno deba de hacer porque se le haga tan fácil comprar un anticonceptivo o una inyección y ponérsela, entonces recordemos que, eh, lo, que, lo, que lo que hace este tipo de tratamientos es, es realmente cambiarte las hormonas, entonces... Eh, yo la verdad estoy en contra de la gente que se automedica, pienso que es algo que cada vez te vas dañando más tu cuerpo cada vez, para mí es un año menos de vida la verdad entonces, pienso que hay que ser más responsables con uno mismo hay que querernos más, hay que valorarnos más como personas hay que eh, respetar los tiempos tanto cuando uno está en crecimiento hay que saber cuando hay que tener la información necesaria. Yo sé que muchas de las veces nos da mucha pena, nos da mucha vergüenza por tantos motivos sociales, familiares, de lo que sea, pero hay que perderle un poquito la vergüenza, preguntar, el miedo a que nos rechacen o critiquen. Eso vale verga, como quiera lo van a hacer algún día, como quiera eso va a pasar, no se va a acabar nunca. O sea, hay que preferir querernos y amarnos a que el día de mañana ya no estemos aquí. muchas gracias hermosa gracias igual pues, si te extrañas mucho también ya sabes que siempre te deseo lo mejor y pues realmente eh, es un proceso pues que como repito ocupas un tratamiento médico creo que en Mexicali hace como 15 días eh, fui mandado me pareció ver que, eh, miré que viene endocrinóloga por la calle Colón no estoy segura creo que no en Mexicali creo que en Tijuana en México y en otras partes de la República eh, si sí es un poco pues no es como que hay bien económico pero si sí es un proceso que realmente hay que seguirlo como es entonces y pues otra de las cosas que yo llegué a ver y que nunca me llamó la atención que la verdad es que yo mis respetos para la gente que lo ha hecho para esa valentía porque es tener huevos y valentía porque la verdad es que yo paso al 100% paso es ponerte biopolímero no, realmente no, no. Hay cuerpos que se ven preciosos, hay cuerpos que se ven bonitos, hay otros que se ven bien culeros, hay otros que de plano se han echado a perder. Yo he visto en esta vida sin fin de cuerpos con biopolímero que te puedo, les puedo decir que hay desde el 1 al 10. O sea, me he quedado fría, me he quedado pendeja en cuerpos que he visto. Vaya, una pequeña anécdota Entrando en el tema, que les diga? Una vez estando en la Ciudad de México eh, Pues me tocó conocer a algunas chicas, ¿no? Cuando fui de vacaciones eh, estando, en una, estando en la casa de una de ellas Yo la miré, pues no con un cuerpazo Pero pues la miré con un cuerpo post padre No, no te desmiento Se quitó una media de red Se quitó una malla otra malla, otra malla, otra malla. Eran como seis mallas. Y haz de cuenta que se le cayó como bloque. Ay, no, no, no, no, no, no, Me quedé fría, me quedé asombrada. Dije yo, no mames. Es cierto lo que a veces veo uno en los Discovery Channel y esas cosas que pasan, sí es verdad, sí hay cuerpos así. Y dices, no, no, no, no. Paso, no es lo mío, está, aparte de que está muy caro. No sabes ni realmente si es biopolímero cómo compruebas que es biopolímero, es una sustancia muy peligrosa, es una sustancia que realmente no está certificada. Eh, ponle que la persona que te la va a poner sí lo sepa hacer, ponle que no, pero es un riesgo de, tan grande. Eh, yo he perdido muchas amistades, una de ellas, de la cual me pesa mucho, se, se llama Vitalia, que paz descanse, Carla Carrera. De mis mejores amigas en el, en el punto en el punto gay, trans, ella eh, fue que me puso una apodo de la ultrísima de Y la verdad es que el pues, Polimero se la llevó, eh, le ganó más la vanidad, cuando ya sabía que le hacía daño. Y pues, ni modo que vamos a observar, ya está en el cielo, pues ya que... <risa> Pero así como ya muchas se han salvado, muchas la han librado, muchas les ha quedado mal, a muchas se les ha caído, a muchas se les ha ido arriba al, al, a la espalda. Yo conocí a mí que aquí lo tenía, o sea, y, y así lo tenía, aquí, o sea, conozco que hay gente que lo tiene ahí, que ya no se le puede bajar, o sea, ya no, ya quedó ahí en su cuerpo, y dicen que es un dolor, pero lo vuelven a hacer, lo peor del caso, es un dolor y lo vuelven a hacer, no entiendo. Entonces digo yo, ay, no, Entonces, yo no, la verdad, para empezar culona para las inyecciones, culonísima, o sea, 100%, prefiero morir de COVID, la verdad. Sinceramente les soy, les soy muy sincero A ponerme una inyección ¿Tú crees que voy a aguantar un, una inyección de biopolímero Cuando es un litro, no hombre? Y no, no, no, Ni Dios lo mande Por eso mis respetos a las chicas que lo, se lo ponen Que saben muy bien, que les quedan buenos cuerpos Muy bonitos cuerpos Mis respetos, imagino que también se cuidan bien eh, Siguen el proceso que les dicen De cuidarse tantos días, y así, y así vos igual pero para mí no es saludable, no es bueno el biopolímero, no es algo certificado. No hay como irse a poner implantes y ya. Es mejor. Dice Angélica Sánchez, ¿hasta qué punto ves necesario que las chicas trans se arriesguen en, en afán de conectar más con su entidad femenina? Es que creo que lo hacen porque sienten esa necesidad porque es su entidad Fíjate que eh, muchas veces yo llegaba a pensar que más que el sentirse como el, el querer, una cosa es cómo uno se siente, eh, pues si nos sentimos el sexo opuesto, nos sentimos con esa identidad que no es acorde a nuestro género, pero una cosa ya es la obsesión a demostrar algo más allá, a ser alguien más allá. Eh, pienso que ya se vuelve como una competencia, ya no es como lo que uno siente o lo que uno necesita, o el cómo te puedes ver o sentir bien o, o aceptar tú misma. Yo pienso que eso ya lo dejan a un lado y ya lo toman como una competencia, como el yo quiero ser más mujer, yo me quiero ver más mujer que las mujeres, quiero tener un cuerpo más exuberante que las mujeres, el pelo más largo que las mujeres. Entonces ya eso es como un pan es una competencia, ya es como ya dejas a un lado... Eh, tus sentimientos, tu forma de pensar, tu, tu aceptación, el cómo te sientes tú misma, que dejas todo eso a un lado por una vanidad, por ser una competencia, por ser mejor que la mujer. Cuando hay que ser realistas, hay que ser sinceras. No nos somos, aunque nos hagamos un cambio de sexo, no somos mujeres, no estamos en una competencia, estamos en una sociedad, en un mundo que queremos respeto, pedimos respeto para poder aceptar, y poder vivir con esa libertad, tanto siendo aceptadas por la sociedad, porque a veces el no aceptarnos en la sociedad tampoco se acepta uno mismo, se reprime uno mismo, entonces yo pienso que cuando ya llega a ese grado de competencia hacia la mujer, eh, ya se me hace una pérdida de tiempo, la verdad es que no, yo pienso que el simple... Eh, llegar a un punto en el que te acepte, en el que vives feliz, en el que aceptas tu cuerpo, en el que te sientes bien contigo misma, en el que te ves al espejo y te amas tal y como estás de pieza a cabeza, es cuando llegas al punto de decir ya estoy bien, ya logré lo, mi objetivo, ya me siento plena, me siento completa. Yo pienso que hasta ahí ya deberían de, de, pues de dejar, o sea, ya no seguir como una competencia, una cosa es una vanidad eh, pues el sentirnos bonitas todo el tiempo el vernos bonitas todo el tiempo y otra cosa es querer ser más de algo que no vamos a poder hay que ser realistas nunca se va a lograr porque obviamente la mujer es la mujer y el hombre es el hombre o sea, y así una mujer sea hombre transgénero que yo he, visto una, yo he visto hombres transgénero y me cago pendeja porque parecen hombres pero a fin de cuentas así parezca hombre no va, va a superar a la naturaleza del hombre y es igual con la mujer un tema bien complicado, dice Karina López, sigue así como siempre siendo tú, se te nota la, lo feliz que eres, te mando un fuerte abrazo, me dio mucho gusto verte mirado y más feliz y muy guapa, Ay, gracias Karina, ella es una amiga de allá elegido eh, desde la infancia, mil saluditos y gracias por tus buenos deseos y pues sí, soy muy feliz la verdad es a Dios, eh, tengo salud más que nada y pues... Lo demás son extras. disciplinas Tantos, ¿qué tipos de hombres te buscan? Ay. Pues miren, mira, ya no sé si son tipos de hombres. O ya no será, pero. Sí, o sea, yo pro regular, tanto en redes sociales, tanto en donde sea, hombre que me busca, no te puedo decir qué tipo de hombre es. ¿Por qué? Porque. Son, siempre son las tres preguntas básicas de ellos y me acusan. Y es donde digo yo, pues, ¿qué buscas entonces? ¿Qué es lo que quieres? O sea, ¿por qué no, porque no la sinceridad. ¿Te gusta dar o que te den? ¿Eres pasiva o activa? Y ya no sé, ya. Realmente, el 80% me buscan hombres que se me voltean realmente que buscan taparle el ojo al macho por así decirlo con una porque a eso es lo que me molesta realmente de un hombre cuando nos busca que para tapar el ojo al macho eh, nos buscan para que él pueda tener su placer sexual que no puede traer, no puede encontrar o no puede tener con un hombre realmente porque pues obviamente no se va a quemar de esa manera o no tiene la facilidad y que hace nos buscan para tener ese placer entonces eso me molesta porque realmente yo siempre he sido una persona que sé lo que quiero sé lo que me gusta y se me gustan los hombres al 100% eh, me gusta un hombre en toda la expresión de la palabra yo, yo siempre yo pienso que desde que nacemos sabemos que nos gusta lo que queremos para dónde nos inclinamos eh, entonces, como que decir que de la noche a la mañana voy a cambiar, pues, ya, ya tengo 60, ya me gustan las mujeres, me gustan los hombres, como que no, siento que ya no, no está bien. A mí lo personal me, siempre me han gustado los hombres, siempre me ha interesado un hombre o hombre en toda la extinción. Una cosa es, en el, en el, en el erótico, en, en el acto, el, el tocar, el, el jugar eróticamente, el manosear, lo que tú quieras, eso es normal, es como si yo tocara una panocha o o por algo por el estilo o sea, es el es el la gasa erótico, o sea, es normal o sea, pero ya cambiar de roles, ya pienso yo que es algo muy diferente, y es algo que a mí la persona no me gusta pero no me quitaría ni niña. soy feliz con niña. Hasta, hasta eso lo quiero mucho <risa> y pues ¿qué ma eh, todo el tema era a ver voy, permítenme, quiero mandarle saludos a, así ah, es, sentirme la mujer de la relación, pero la mujer en la relación en la forma del acto sexual, o sea, no en tóxica, ni en, <risa> ni en, quiero quedarme y que me mantengan y yo ser la, la, la que limpia y barra y trapea, no, <risa> de esa manera no. <risa> A ver, le quiero mandar saludos a una amiguita que se llama Sonia. Sonia C. Pachua, le mando un beso y un saludito que, que deben mandar el, el, el saludo en la transmisión. También le quiero mandar saludos a Gabriel Gastelu, maricón. Quedaste en venir ahora y no viniste, si este pendeja. Pero pues te mando un saludito de mujer para que veas que su buena onda y todo el escándalo. Eh, también le quiero mandar saludos a mi amigo Emilio Escalante, que siempre ve las transmisiones, siempre está al pendiente. Y pues un beso desde aquí, Emilio. Pues gracias por siempre estar pendiente, papi. Deberías de casarte conmigo. <risa> también le quiero mandar saludos a a ver si me olvidé, a ver, mi hermana Grace Moreno. Graciela Moreno, mi hermana. También le quiero mandar saludos a mi hermana. Eh, aquí los tengo guardados. A Marco Rodríguez le quiero mandar también saludos. A Marco Rodríguez. Elvira Rosales, mi amiguita la tostada, la tosti, que la extraño mucho y la quiero mucho y la quiero bastante. Dice Angélica Sánchez, desde tu opinión personal, ¿qué ha sido lo más complicado de ser una chica trans? ¿Qué es lo que más te ha sensibilizado para representar a la, a la comunidad trans? ¿Qué ha sido lo más difícil, lo más complicado para ser una chica trans? En lo personal, en mi punto de opinión... El camino. El camino en la forma de que nunca sufrí rechazo, nunca sufrí bullying, nunca sufrí, nunca sufrí discriminación en lo normal en la secundaria, que es un poquito que siempre tienen las amiguitas, ¿no? Pero nunca, gracias nunca he sufrido... Eh, familiarmente sí, pero eh, es un tema que siempre se ha hablado, pero por decir eh, que habrá algún lugar y se me tache o se me discrimine, mi papá me acepta ¿no? al 100%, mi mamá también, mis hermanos. Siento que lo más difícil ha sido el camino porque lo he recorrido sola. Eh, desde muy chica, no porque no me aceptaran en mi casa, me aparté, inicié mi camino sola, inicié mi transición sin saber nada, sin conocer a ninguna chica trans, sin conocer a nadie ni del ambiente gay. Entonces, eh, el de haber tomado esa decisión de iniciar sola, de, de salir... Eh, a buscar a ver cómo se hacía eso, a ver cómo lo lograría. Creo que fue lo más difícil, porque no sabía qué onda, no tenía redes de apoyo, no tenía quién me diera un consejo, no sabía si lo que hacía estaba bien o estaba mal. Eh, y conforme al tiempo fui aprendiendo, cuidándome dándome cuenta de muchas cosas, fui conociendo a chicas Trans, fui investigando. Y pues pienso que para lo más difícil, para mí fue el camino, el recorrido hacia llegar a descubrirme sola y, y el llegar a, a, a tomar esos elementos para poder lograr mi objetivo y sentirme bien como persona, y, y creo que eso fue para mí lo más difícil, el, el proceso vaya. Y eso que no tome hormonas, y me quieren, si me hubiera quedado, ay no, claro, llore, llore. Dice la otra pregunta, ¿qué es lo que más te ha sensibilizado para representar a la comunidad trans? Okay. Es una pregunta muy importante. Gracias por hacerme esa pregunta. Son varios factores que me han sensibilizado para representar a la comunidad trans. Para el que yo haga estos videos, el que yo haya empezado a ser eh, creadora de contenido en YouTube, el que yo haya empezado con todo esto, fue realmente porque querer representada a la comunidad trans. Porque lo que más me da tristeza, más me da como coraje, como esa... Ay, no sé cómo es ese, ese, esa rabia. Son varios actores, pero el más importante es que la misma, de mi misma comunidad, haya ese, ese discriminación, ese rechazo, y ese odio a veces, o esa maldad al grado, y porque lo vi de que una compañera se suicidara por haberle contado a otra que tenía VIH y ella haberlo publicado. O sea, ¿cómo es posible que entre nuestra misma comunidad nos hagamos tanto daño que no, ten, no entendamos el, el, lo fuerte que podemos llegar a, a, a meternos a la mente de una persona o al llegar a hacerle creer algo a una persona? No, no sabemos, no entendemos la capacidad que podemos llegar a lograr para que una persona se haga daño a sí misma. Y pienso yo que que aunque no miramos las consecuencias, creo que ya somos adultos y, y si sí, pedimos respeto, pero no nos respetamos en la misma comunidad, está cabrón. O sea, ese es un punto muy importante que, que siempre me ha dado como ese sentimiento de que entre nosotras hay a veces un coraje, una envidia, un odio que dices: No mames, no podemos ni ser amigas, no podemos ni convivir, no podemos, porque no se puede. En cambio, una vez pensé nada hace muchos años y todas son una hermandad tan grande todas se apoyan, todas se, se están unas con otras que, que están ver, es ver eso es bonito y llegas a tu estado y todas se odian y no quieres caminar para allá porque la que, si caminas para allá te quieren hasta cuchillar o sea, no, o sea está cabrón es uno de los factores el otro eh, el otro más que nada es que se nos quiten que se nos quiten cosas que por derecho nos corresponden eh, ahorita pues sí, ya estamos en otros tiempos, pero realmente se me hace muy injusto que no se nos dé un trabajo, que se nos niegue entrar a un baño, por ejemplo, este tipo de discriminación me da mucho sentimiento. Una vez me lo negaron nomás. Nunca me han negado un trabajo, gracias a Dios, he trabajado en varias partes, pero sí he conocido chicas que sí les han negado trabajo, que han batallado mucho, que sufren una discriminación cabrona, tanto en familia, tanto en la sociedad, tanto en todas partes, que no mames, siguen vidas porque se aman bastante, la neta. Dios de la sociedad no se da cuenta el grado de daño que logra por rechazar a alguien que únicamente está pidiendo que se le deje vivir de una manera feliz, tan normal, que no tiene nada de malo que tenga eh, gustos diferentes, que no tiene de malo que exija sus derechos que por ley corresponden, o sea, ni siquiera le estamos pidiendo nada a nadie, ni siquiera le estamos pidiendo que nos den de su cuenta bancaria algo o de sus derechos algo, o no le estamos pidiendo que el Infonavit nos pase algo, no, son derechos que por ley nos corresponden y toda la gente se ofende, se enoja, se molesta, entonces dentro del en conflicto porque digo no mames, cabrón. Pero pues ahí se han respondido a sus dos preguntitas. <risa> Gracias por las preguntas que me han estado haciendo. Me hacen, hacen soltarme, me hacen tener más, más eh, esta relación con ustedes, eh, con la audiencia, tener esa química, esa, esa convivencia con ustedes. Se los agradezco realmente porque eh, sí lo necesito a veces casi la mayor parte del tiempo. Me sirve para desplayarme, para seguir practicando. Más que nada que ahora voy a tener este evento de comedia estando pera, 5 de octubre, recuerden... Eh, anecdotario trans. Entonces, ese tipo de, de interacción con ustedes me sirve mucho para ese evento. Espero compren su boleto. Eh, aquí en mi página de Joana, el blog, están los boletos a la venta. Dice exactamente derechos fundamentales. ¿Cuánto tiempo lleva siendo Joana y qué es lo que más amas de tu identidad femenina? Tengo 11 años 11 años siendo Joana y lo que más amo es ay, lo que más amo de mi identidad femenina es todo el ser yo misma, el ser única el ser auténtica el amarme a mí misma eh, y en base a la siguiente pregunta de Elina de, de voy a complementar esta porque dices que ¿qué es lo que más amo de, de mi identidad femenina? pues amo todo, pero lo único en lo que sí me siento incompleta o insegura, o no sé cómo decirlo, o me sentiría mejor, me pondría implantes de senos, eso sí lo tengo contemplado en un cierto tiempo, eh, sí me haría ese, ese, esa cirugía, esa cirugía siento que me haría sentir más completa, más segura, más, más encajaría más en la identidad que, que me hace feliz. Eh, sería lo único que me haría, no, no me haría ningún cambio ni resignación de sexo, ni cirugía en la cara, amo mi cara, no me dejaría nada en mi cara, ni en mi cuerpo, no hago mi cuerpo nada más, pues si me pondré implantes nada porque hacen falta, manita. <risa> hacen falta para salir al, co al cóctel, pero pues me amo tal y como soy, disfruto cada día de mi vida, disfruto cada momento, lo vivo al máximo, aunque a veces sea bien sangrona, aunque a veces sea bien aislada de la sociedad. Pero amo mi, mi, mi, mi identidad, amo quién soy, amo a Joana Moreno, la amo. Eh, no me da vergüenza ni decir ni de dónde vengo, ni lo que llegué a trabajar, nada. O sea, yo no entiendo a esas compañeras que porque les digan de mi hijo o por un accidente o qué sé yo, o les digan su nombre, no me sorprenden tan feo. O sea, qué pedo. Nunca hay que olvidarnos de dónde venimos, de quiénes somos realmente. O sea, no hay que, nunca nos tiene que dar vergüenza nada de nuestro pasado, ni de lo ni de quién fuimos en algún momento. A mí no me avergüenza nada realmente, ni me ofende. Tengo tías que me dicen de mi hijo, eh, realmente mi nombre real, nunca, tengo años que no lo puso mi nombre real, la verdad, muchos años, pero me dicen de mi hijo, algunas tías, y no me molesta, porque las entiendo, pero, o sea, yo conocido gente que se ofendía, vale, ¡Oh, Y pues, ay, no tiene caso. Pero quieran, si se como, como ustedes son, ustedes quieran, se si llamense, y respeten ustedes mismas. Y no hay más que eso. Me encanta que tu esencia sea la misma. Toda la vida ha sido muy auténtica. Ay, gracias, hermosa. Sí, fíjate que siempre he mi misma esencia, siempre, siempre, siempre he tratado de ser yo misma. Es algo que siempre lo he tratado de mantener al, al, al 100% Y pues, aquí sigo, aquí estoy. Eh, realmente me dio mucho gusto que se hayan conectado, que me hayan hecho estas preguntas, que hayamos interactuado, que hayan estado conmigo esta noche. Gracias a los que compartieron, se comentaron. De verdad, mil gracias de corazón. Recuerden el 5 de octubre, el evento estando fero, comedia, aniversario trans, compren sus boletos, 49.90. y y pues nos vemos en otro en vivo pasado mañana no voy a descansar tengo que hacer tarea porque recuerden que también estoy en son chica es, es chica school <risa> eh, les mando mil besos bendiciones recuerden que si toman no manejen usen conductor designado por favor ha mucho accidente en Mexicali eh, recuerden que alguien los espera en casa ya sea familiar papás, qué sé yo, sean responsables si van a tomar, eh, si se van a drogar, lo que sea, no importa, sean responsables, porque recuerden que alguien los espera en casa, síganse cuidando, seguimos en contingencia, cubrebocas, bocas, recuerden que eso no ha acabado, seguimos en pandemia, eh, que más, el calor también está muy fuerte, hidrátense, tome aguas, ropas claras, aunque ya está bajando la temperatura, pero de repente sube. Y pues un gusto haber estado con ustedes esta madrugada. Cuídense mucho, nos vemos el sábado a la misma hora, 12 de la noche para amanecer domingo. Y pues que Dios me los bendiga, Si toma, ya saben, me invitan, me echan el, el, el mensajito gay, nos vamos a la copita y todo bien padre. Y pues mis bendiciones, es su amiga Joana Moreno. Eso fue Joana en el blog, recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, activar la campanita, darle like si les gustan los videos. Síganme en Instagram, Facebook y TikTok como Joana en el blog. Nos vemos en el próximo amigo. Este sábado a las 12 de la noche. Cuídense y esto fue Joana el blog. Bye.